Bien, mis hermanos, vamos entonces a dedicarnos a la enseñanza Yo hoy realmente, allí tenemos, es un bosquejo, vamos a ir siguiendo el bosquejo Y, y vamos a, a meternos en este tema que creo que el, el título ya nos, nos causa cierto interés Los menospreciadores de tu potencial, amén los menos preciadores de tu potencial Tú me vas siguiendo allí porque es un bosquejo nomás. El Rey David enfrentó una gran oposición Todo el mundo le dijo que él no tenía potencial Pero él fue capaz de superarlo todo Gloria al Señor eh, yo he pensado mis hermanos que si hay algo que a nosotros nos ha hecho daño Es lo que se llama la susceptibilidad lo, Los complejos, los sentimientos Nos llenamos de sentimiento por todo Porque nos miraron un poquito rayado Porque no nos saludaron porque no nos tienen en cuenta Porque no me visitan Porque si escuchaste como dirigió la oración el pastor Porque eh, el pastor no oró por mí en mi cumpleaños Porque a mí me dieron el regalo más pequeño no. A veces estamos mirando todo, escuchando todo Simplemente como buscando motivos para desanimarnos, como buscando motivos para para no volver a la iglesia, para no servirle al Señor, porque somos expertos en encontrarle peros a todo. Somos expertos. Y si si David hubiera entrado en ese juego, si David hubiese asumido esa actitud Hermano David nunca hubiese llegado al trono David nunca hubiese matado al gigante David nunca hubiese recibido la unción como rey Porque, porque todos le dijeron que él no tenía potencial Todos se lo dijeron, allí lo tenemos todos le decían, tú no eres para esto, tú no puedes, tú eres otra cosa, tú estás muy pequeño, con eso que tienes no vas a poder vencer. Y, y hoy vamos a, a recorrer ese camino. Tal vez encontremos en David un mensaje de aliento. Para nuestras vidas Y desde ahora sí le digo hermano Yo lo he aprendido Yo lo he aprendido que Usted tiene que volverse una persona Capaz de recibir de los demás lo que sea Gloria a Dios Usted debe ser capaz de superar los menosprecios Porque tenemos el ejemplo más grande Que se llama Jesucristo Menospreciado Despreciado de los hombres No fue estimado Y como que escondimos de él el rostro fue azotado El juicio le fue quitado ¿Y sin embargo qué? ¿Se, se, ¿se acuerdan lo que, lo que decían los hombres cuando Él comenzó a manifestarse? Ellos se hacían una pregunta Que llevaba consigo una eh, Un menosprecio Y era De de Galilea, de Nazaret Ha de salir algo bueno sí, Hermano, pero él se convirtió En el salvador del mundo Se humilló hasta lo sumo Por lo cual Dios le dio un nombre Que es sobre todo nombre Usted ya vio la imagen al inicio Siempre habrá quienes quieran ponernos el pie encima Pero todo depende de nuestra actitud Si hay alguien que debe estar convencido de quién lo creó Si alguien debe de estar convencido de la semilla potente que Dios ha sembrado en la vida somos nosotros mismos Si alguien debe de tener claro el propósito de Dios para una vida Somos nosotros No importa lo que digan los demás No importa quién lo diga Vamos a encontrar que aquí hay una cantidad de personas y algunas muy cercanas y conocidas que dijeron cosas durísimas acerca de David Pero David logró sobreponerse a todo porque él tenía una consigna en su vida Y era el Dios que está conmigo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Cuando pensamos en David Enseguida viene a nuestra mente Todas las limitaciones que puede tener un hombre En su intento de, de lograr grandes cosas para Dios Y vamos a iniciar entonces con los menosprecios del potencial Número uno Si nosotros nos vamos Vamos a empezar por la familia de David David tenía un padre Se llamaba Isaí Isaí pensó que David no tenía El potencial para ser un rey Hermanos si hay algo que suele pegarle duro al ser humano es que no tenga un padre que crea en él, que no tenga un padre que lo apoye, nosotros no sabemos dónde se encontraba la mamá de Isaí, parece que no tenía como mucha participación porque en la Biblia uno encuentra que, que, que Existieron unas mujeres que tuvieron mucha participación por ejemplo la mamá de Jacob Ella se metía en todo y defendía a su hijo Jacob un hombre que cometió muchos errores Pero hermano cuando miramos su mamá le dio siempre un apoyo decidido Pero aquí la mamá de David no aparece por ningún lado ni siquiera se menciona en en esta historia no hubo quien sacara la cara por, por David hablando de, de su familia, porque si sí hubo quien sacara la cara por él, y nosotros ya sabemos quién fue. Gloria a Dios, porque hermano, cuando, cuando uno tiene. A Dios de su parte, uno no necesita que nadie saque la cara por uno ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya Porque si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Aleluya Isaí pensó que David no tenía el potencial para ser rey Cuando Isaí se dio cuenta que vendría el profeta Y el profeta le platicó ampliamente cuál era el propósito Es que Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho que ya no llore más a Saúl y que me levante y toro, tome el cuerno del aceite Que lleve conmigo el aceite de la unción Para ungir al nuevo Rey de Israel Y me ha guiado hacia tu casa Tu familia Uno de los integrantes de tu familia Uno de tus hijos Es el Postulado Para ser nuevo rey en Israel Usted se imagina la emoción de Isaí Y comienzan a preparar todas las cosas Imagínese usted la preparación En la casa de Isaí La reunión previa que hace Ese padre con todos sus hijos Menos uno Porque Isaí Pensó que David no tenía potencial para ser rey Él inmediatamente se fijó especialmente en sus mayores Inicialmente en su hijo primogénito Era hermano el más aparente El que tenía mejor presencia física Era un hombre de guerra, era un soldado estaba haciendo una carrera militar muy interesante Podía llegar a ser el próximo general del ejército de Israel Era un hombre con un carácter fuerte Era un hombre como decimos nosotros de armas tomar Y sí que lo era Aparentemente Así que David reúne a sus hijos menos uno porque a David nunca lo tuvo en cuenta Nunca lo convocó y habla con sus hijos Y les da instrucciones aquí va a haber Una gran visita viene el profeta el Vidente de Dios y viene con el aceite de La unción y va a escoger de entre mis Hijos al nuevo rey de Israel prepárense no me ha dicho cuál es pero es uno de Ustedes Vamos esta noche a recibirle con la Mejor presentación de nuestra casa Ustedes se van a poner el mejor traje Que tengan todos muy prudentes todos Muy bien presentados para mí es un Orgullo le dijo el papá a sus hijos que uno de ustedes vaya a ser el próximo rey de Israel Los amo hijos, estoy orgulloso de ustedes Y llegó Samuel con, con todos los utensilios Él traía el cuerno, el aceite de la unción Él traía el, el, la orden de parte de Dios, la comisión divina era el hombre de la profecía, era el hombre del espíritu, era el hombre de la presencia de Dios Comenzó entonces allí la reunión hermano y parece que tanto Isaí como Samuel Estaban ese día un poco desubicados, usted ya conoce la historia cuando Samuel ve al hijo mayor de Isaí Él exclama y dice ciertamente delante de mí está Y el Señor lo interrumpió ¿Está quien cállate tú no, tú no sabes lo que estás diciendo ¿Está quién? Eh, ¿El nuevo rey de Israel? No No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque yo no miro Lo que mira el hombre Samuel ¿Qué te pasa? Tú eres mi siervo Tú eres mi representante No, no te pongas con ligerezas Yo miro el corazón Y ese no tiene corazón de rey Uy, señor perdóname Perdóname El siguiente El Señor le dijo tampoco El tercero Tampoco Cuarto tampoco ¿Usted Se imagina Samuel Desconcertado Terminaron los hijos de Isaí Y a todos dijo Dios No es Ese no es Aquí, así, así que Samuel entra en un, en, en un conflicto Hermano yo creo que Samuel le preguntó a Dios Estamos hablando de un hombre que tiene un contacto directo con Dios Que habla con Dios y que Dios le habla a él Yo quisiera imaginar, permítanme imaginarlo Tal vez no sucedió así o tal vez sí pero que Samuel se apartó un ratico como a veces hacemos nos, Hermanos déjeme orar, déjeme orar, déjeme yo consulto con Dios Y se hizo por allá en un rinconcito, tal vez sin arrodillarse Tal vez solo mi, eh, dando su rostro a la pared y, y comenzó ahí a hablar Señor aquí que está pasando, porque ya pasaron los, los siete Hijos que tiene Isaí Y tú me dices que ninguno es Pero Señor confirmamos la dirección Tú me dijiste la casa de Isaí Este Isaí Y el Señor dice sí Sí, simplemente hazle una pregunta a Isaí Si son todos estos los hijos Entonces él termina de hablar con Dios Y viene y le pregunta a Isaí son estos todos tus hijos Y entonces Isaí dice la verdad falta uno Pero es el menor Los menospreciadores de tu potencial es el menor Él es el que cuida las ovejas Es un muchachito pequeño de unos 14 años bajo de estatura no no tiene el perfil para ser rey. Hermano, pero lo lo grande y maravilloso es lo que le le dice a continuación el hombre de Dios. Le dice Isaí, pues mándalo a traer, porque yo ya he recibido palabra de Dios. Que no nos sentaremos a la mesa a comer Hasta que ese varón esté en medio nuestro Gloria a Dios Me imagino también hermano La, la situación en Isaí Uy qué pena, cierto Como desde el principio yo no le dije Al, al profeta de la existencia de David Tal vez si lo hubiera explicado desde el principio, él lo habría entendido Pero qué vergüenza, qué pensará el hombre de Dios Que yo no amo a mi hijo menor, que mi hijo menor no me importa No estaba pensando tan lejos de la realidad Por lo menos en lo que se refiere a esta posición de rey de pronto Isaías sí, pensaba en su hijo como su hijo, como parte de la familia Y pensaba como ese, ese trabajador que tenía y que y que hacía muy bien su trabajo con las ovejas De pronto era importante para él porque ese muchacho hace lo que los demás No quieren o no tienen tiempo de hacer Se encarga de los, de los pormenores de la casa Volvemos a lo que dijimos ayer Los pequeños detalles Las cosas pequeñas Las cosas pequeñas De qué manera servía David a su padre De qué manera cuidaba las ovejas Él tenía un corazón de pastor Él tenía hermano una responsabilidad Acuérdese que el poder exige responsabilidad. La responsabilidad te califica o te cualifica para recibir más talento, más dones, más autoridad, más influencia. ¿Se acuerdan de lo que nos enseñó Dios anoche? Gloria a Dios. Lo cierto es que Isaí manda a traer a David... Y hermano a mí siempre me ha sorprendido cómo Dios actuó esa noche Porque inmediatamente cuando entra David dice que el espíritu vino sobre Samuel Le habló a Samuel y le dijo levántate como, como con, con afán, con premura como algo que realmente es importante Levántate y úngelo Porque este es Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Hermano yo no, yo no sé si a usted Le apasione esta historia Y esto que estamos hablando Si a usted no le apasiona Es porque usted nunca lo ha vivido Pero yo sí lo he vivido Y algunos de aquí lo hemos vivido el haber sido elegidos por Dios, haber sido escogidos por Dios, a pesar de que no éramos los mejores. Hermano, para Isaí David no tenía potencial para ser rey, pero Dios sí se lo había visto. Hermano y aquí llegamos a algo muy importante Por eso el texto que leímos al principio No podemos menospreciar al otro Es mejor quedarse callado Hermano no se atreva a hablar mal del otro Porque usted no sabe lo que está escondido en él Acuérdese que este tesoro está metido, está guardado en vasos de barro Y de pronto tú atacando el barro Sin darte cuenta que dentro de ese vaso de barro Hay escondida una riqueza de Dios ¡Gloria a Dios! Hermano vea es un consejo que le doy Hermano, no menosprecie a nadie, aunque esté caído. No menosprecie a nadie Aunque como decimos nosotros anden la mala no, no lo menosprecie Más bien quédese calladito Porque hermano Aquí tenemos a uno que es capaz de levantar Al que está caído Tenemos a uno que restaura Todas las cosas Los filisteos pensaron hacer burla de Sansón Ya, ya lo abandonaron las fuerzas Ya nos entregó su corazón, su secreto Y no tuvieron en cuenta, no lo sabían Que Dios es un Dios restaurador Y se llevaron letal sorpresa Porque el que al, al que iban a usar como un juguete Volvió y se convirtió en el poderoso Sansón En el poderoso, en la unción del Espíritu Santo No menosprecies al niño, no menosprecies al adolescente Así usted lo vea hermano y usted diga es, es una calambrera Hermano, así usted lo vea y usted diga, no se lo aguanta nadie, tenga cuidado, tenga cuidado Porque usted no sabe lo que Dios tiene escondido allí, usted vio predicando aquí el jueves eh, 8 de diciembre en el día de, de, de sanidad y milagros a John Jairo Rodríguez John Jairo Rodríguez me cuenta y me dice eh, hermano Albeiro yo yo era le voy, le voy a decir la palabra que él usó para decirme yo era una caspa Hermano, yo entraba, salía del culto, corría en la iglesia, mis amigos en la cuadra, yo era insoportable, yo era imperactivo, a mí nadie me dominaba, yo era rebelde, pero ¿y por qué ahora es pastor? Respóndame, hermano, si puede, ¿por qué ahora es pastor? Porque Dios había sembrado un potencial en él Gloria a Dios Jacob era un engañador, era un estafador Jacob era un hombre violento Pero dentro de él había un Israel En sus lomos habían doce tribus en sus lomos estaba el famoso José, José el soñador, José, el de la línea, la simiente santa, el hombre de la promesa, el hombre de, de, de las visiones estaba en sus lomos, el mismo Jacob era un instrumento En las manos de Dios Él no lo sabía al principio No lo sabía su madre No lo sabía ni lo imaginaba su padre Su hermano sí que menos Nadie imaginaba Que un Jacob Como lo que se conocía Pudiera llegar a ser a un Israel Como el que habría de revelarse En los próximos años Hermano Dios nos está hablando Esta noche Usted ahora Parece que no es nada Pero Dios ha sembrado Una semilla de potencia Potencial hay en tu ser Pastor si usted sigue predicando y enseñando así Alguien aquí se la va a creer <ríe> Pues eso es lo que aspiro <ríe> Que alguien aquí se la crea Porque yo fui enseñado hace muchos años Que Dios a mí no me llamó para humillar a nadie él me llamó para animar a alguien Él me llamó para inspirar a alguien Él me llamó para que le diga a alguien Lo que Dios está pensando de Él Lo que dice la palabra de Él Gloria a Dios, Gloria a Dios Y siempre ha sido y será un honor para este siervo Hermano, ministrar a una iglesia que será gloriosa Para mí es un honor ministrar a hombres que serán ministros de la palabra Para mí ser, es un honor y será siempre un honor Ministrar a mujeres, esposas de pastores A niños que serán misioneros A niños y niñas que serán líderes de la iglesia en los próximos años. Aleluya. Gloria a Dios. Número dos, los hermanos de David. Pensaban que él no tenía el potencial de guerrero David experimentó un rechazo similar de sus hermanos Su papá no lo creía rey y sus hermanos no lo creían guerrero No lo creían soldado cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos Tres hermanos de David se convirtieron en soldados del ejército israelita Y David como siempre se había quedado en casa para cuidar los rebaños de su padre Cuando Isaí envió a David al campo de batalla Para que les llevara provisiones, alimentos a sus hermanos Y le trajese noticias de ellos a su regreso Sus hermanos lo menospreciaron sus hermanos lo despreciaron Sobre todo cuando David mostró interés En el tema de Goliat Cuando David preguntó de qué se trata Todo este asunto Uno de los mayores hermanos Lo agarró de la túnica con, con violencia Lo sacudió y le dijo Yo sé a qué has venido Has venido para para ver la guerra. Escucha hermano, lo que es la lo que es eh, la arrogancia. El hermano de David regañando a David porque venía a ver la guerra. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Ahí no había guerra. Ahí lo que había era una intimidación de un gigante. Que tenía atemorizados a los propios hermanos de David A los propios hermanos de David porque ninguno de ellos había querido asumir el desafío Y, y no, no dice que eran tan grandes y no son soldados de guerra Pero de alguna manera hermano como, como lo hemos venido hablando Y especialmente cuando hablamos de Urias, Ceteo Hermano hay hombres y mujeres que son un desafío para nosotros Y David, David era un desafío para ellos Hermano solo el escucharlo hablando hermano con esa propiedad Desde el principio hermano lea la historia una vez más David dice pero ¿y quién, quién es este incircunciso? Que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel ¿Quién es este? Y, y ¿qué? a ver, ¿qué, ¿cómo es el asunto aquí? Su hermano lo menosprecia Tú no eres un soldado, tú no eres un guerrero Has venido para ver la guerra Has venido, lo trató hermano de chismoso Has venido a fisgonear Vete para la casa, deja las cosas y Regrésate a la casa A seguir cuidando las ovejas, ese es tu Trabajo Para eso es que eres bueno Qué sorpresa se iban a llevar Qué sorpresa se iban a llevar Número tres El rey Saúl pensó que David no tenía el Potencial para ganar Acuérdese que alguien le da la noticia a Saúl y le dice pues Rey Saúl ha aparecido ¿cómo le digo un hombrecito Yo creo que él pudo haberlo dicho así o uno para no entrar en detalles ha aparecido uno que dice que está dispuesto a enfrentar al gigante Por un momento Saúl se alegró Como que sintió cierto Fresquito Por fin, por fin Llevo 40 días pensando que me iba a tocar a mí Porque pues yo soy el rey decía Saúl pero el problema es que Saúl anda sin confianza Oye hermano no hay nada como andar en la vida sin confianza en la relación con Dios Eso es lo más terrible yo no sé si aquí la mayoría sabe de qué le estoy hablando Pero no hay nada más no hay nada más triste no hay nada más Terrible que uno andar por la vida Sabiendo que ya no hay confianza en la Relación con Dios Hermano el que no tiene una buena Relación con Dios el que ha roto su Relación con Dios no se atreve a Intentar nada en Dios porque él sabe que para lograr algo en Dios se necesita a Dios Y si yo ando peleado con Dios y si yo ando alejado de Dios Pues yo más bien no propongo nada, yo me quedo quieto Yo no reprendo a ningún demonio, yo no me pongo a predicar Yo no me pongo a evangelizar, yo no me pongo a soñar con ministerio Yo no, no, no pienso nada ni hago nada esto le pasaba a Saúl, porque Saúl andaba alejado del Señor, había sido destituido ya, era un desobediente, era un rebelde, y, y todo eso, hermano, a causa de su prepotencia, de su altivez de espíritu, de su orgullo, de su vanidad, y había quedado sin protección de Dios. Y volvemos al tema del desafío que son algunas personas para uno Ahora aparece uno que cuando Saúl lo ve inmediatamente lo menospreció Escuche lo que le dijo literalmente le dijo tú no podrás Tú no tienes cómo vencer a ese gigante porque ¿A qué es que te dedicas? Yo soy pastor de las ovejas de, de, de mi padre Isaí, tu siervo oh. Y tú sabes quién es ese que está ahí Desafiando, es un paladín, es un guerrero Además de eso es un gigante, has visto Las proporciones de ese hombre No vas a poder pero como yo lo he predicado en algunas ocasiones, tal vez usted me lo ha escuchado, El David es un hombre que no se queda callado frente a la derrota, a la frustración, a la incredulidad. David le dice, pero Señor mi rey, espera un momento, yo te cuento mi experiencia. Y él comienza a contarle su experiencia. Ya nosotros la conocemos como Dios lo Respaldaba como él había matado al león Al oso el Señor está conmigo y así como El Señor me ayudó a matar al oso y a Matar al león también me acompañará para Matar a este gigante gloria a Dios Intentemos protegerlo de alguna manera Le dijo a uno de sus siervos Trae eh, Tráete una armadura La talla más pequeña Por favor Y él pensaba yo creo que no la hay No hay una talla para él Pero tráete la talla más pequeña Del soldado más, más bajito Y menos corpulento Que tengamos tráela Y la trajeron e Intentaron le pusieron esa armadura Hermano era como Como seis tallas más que él Y dice el texto Dice que intentó caminar Con esa armadura Y no pudo El mismo David dijo quíteme esto yo Esto no es para mí Tranquilo, tranquilo oh rey Que el que me ayudó Con el oso y el león Me va a ayudar con este gigantón Así que Saúl dice, ve y que Jehová esté contigo. Yo creo que iba pensando en su corazón, David, no lo dudes. No lo dudes Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación De quien temeré El Señor es la fuerza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí Mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Aleluya, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es mi Dios, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Él es mi torre fuerte, Él es mi roca. ¿Alguien aquí puede decir lo mismo? alguien aquí puede testificar lo mismo, aleluya, alguien puede decir no le tengo miedo al gigante, no le tengo miedo al desafío, aunque otros no crean que yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Hermanos, por favor, llegó el momento de asumir, de asumir los recursos de Dios. Llegó el momento de aceptar el desafío. Tú no puedes quedarte para siempre. Viviendo a la sombra de un gigante Yo sé que muchos te han dicho Tú no tienes perfil para ser rey Yo sé que muchos te han dicho Tú no tienes potencial para ser un guerrero Yo sé que muchos te han dicho Tú no tienes potencial para ganar Tú, tú eres un fracasado, tú eres un derrotado pero hermano necesitamos que alguien se levante con carácter en Dios y diga hay poder en el nombre de Jesús Eso es lo que piensa mi familia, eso es lo que piensan mis hermanos, eso es lo que piensa el líder pero eso no es lo que pienso yo Eso no es lo que me ha dicho Dios Eso no es lo que he sentido de parte de Dios ¿Alguien aquí ha sentido algo de parte de Dios estos días? ¿Alguien aquí le está creyendo a Dios? ¿Alguien está creyendo en el potencial de Dios? hermanos, algo va a suceder, algo va, algo tiene que suceder y no estoy hablando del culto hoy, no estoy hablando de que usted tiene que pararse brincando y hablando en lenguas, si lo quiere hacer y lo siente hacer hágalo pero estoy hablando de que algo va a suceder en tu vida a partir de este seminario hacia el futuro de tus días. Algo va a pasar, algo está cambiando, algo se está transformando, algo... A los que no tienen un don Dios les va a dar un don A los que tienen dones pero los tienen inactivos Dios ha venido para restaurarlo Dios ha venido para reactivar esos dones Aleluya, Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Le voy a decir algo que lo siento por el Espíritu él vino, Él vino Alfonso López a buscar y a salvar lo que se había perdido y el vino Alfonso López el vino con un ministerio el vino con la palabra el vino con derramamiento del Espíritu Santo el vino a restaurar a alguien el vino a levantar a alguien a encontrar ese predicador a encontrar ese ministro que se había perdido Aleluya, aleluya Escúcheme esto, escúcheme esto Siga orando, siga orando pero no aplauda Siga orando pero no aplauda para que me escuche Cuando Dios está buscando a alguien Él hace lo que tenga que hacer Escúcheme, cuando Dios anda buscando a alguien Así le toque poner a hablar a un asna Así le toque hacer cantar a un gallo tres veces Así le toque levantar una tempestad en el mar Pero cuando Dios anda buscando a uno Para que cumpla con su llamado Para que se levante en la unción del Espíritu Santo Y salve lo que haya que salvar Y se convierta en un promotor de avivamiento Él hace lo que tenga que hacer Así te tenga que tirar en una cama Con una enfermedad aparentemente incurable Así te tenga que meter en un proceso de lágrimas, así te tenga que sorprender con cosas sobrenaturales. Hermano, hermano le digo con todo mi corazón, yo siento que la palabra para esta noche es, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido Lo siento por el Espíritu Hay gente que en medio de la congregación Están perdidos, están perdidos en su liderazgo Están perdidos en su llamamiento Están perdidos en su avivamiento Están perdidos en su comunión con Dios Están perdidos Pero Él, Él nos dice esta noche Yo vine a buscar Yo vine a buscar Pero no para juzgar No para condenar Yo he venido a buscar Para salvar Hermano yo no sé si alguien esta noche va a tener que decirle Dios Sálvame que perezco Me estoy muriendo Se está muriendo mi liderazgo Se está muriendo mi ministerio Se está muriendo mi visión Se me, se me está apagando el fuego O ya se me apagó Sálvame, que perezco, me estoy ahogando, Dios. Voy a terminar número cuatro. Voy a terminar con esto. Goliath pensó que David no tenía el potencial para ser su oponente. Pero yo estaba pensando y yo decía <ríe> Si menospreciaron su potencial Sus padres Sus hermanos Su rey ¿Qué se podía esperar de su enemigo? ¿Qué se podía esperar de su enemigo? Si los que vivían con él El que lo engendró los que lo vieron crecer El que lo lideraba No creían en él Porque estaba obligado Goliat a creer en él Así que Goliat se unió Se unió como diciendo Isaí tú tenías la razón desde el principio Este no tiene potencial para ser rey Hermanitos Ustedes tenían toda la razón Este no tiene potencial para ser un soldado Rey de Israel Usted tiene toda la razón Este no tiene cara de ganarle a nadie Este no tiene potencial de campeón, de ganador y se levanta el gigante como para decir Hoy voy a certificar todo eso y, y de hecho lo hubiese certificado Si lo hubiera ganado a David Venciendo a David El gigante había establecido un precedente Había establecido un testimonio lo que pensaba su padre era verdad, sus hermanos era verdad, su rey era verdad Aquí lo entrego muerto porque no tenía potencial para nada Debió haberse quedado allá cuidando ovejitas Debió haberse quedado allá sobándole la lana a las ovejitas Para eso era que estaba bueno pero hermano para Goliat hacer eso Fundamentar eso, establecer eso Primero tenía que derrotar a David Y Goliat pensó que iba a ser facilito Yo a este eh, me lo como como pan <ríe> Esto es una hormiguita delante de mí Y la aplasto con mi pie Y se le lanzó encima a David Pero David que no, nunca confió en sus propios recursos No se le olvide, los recursos vienen de Dios Y David le dijo a Goliath Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Mas yo vengo contra ti con todo el recurso del cielo Con todo el recurso del Todopoderoso En el nombre de Jehová de los ejércitos Yo te venceré, te arrancaré la cabeza Y le mostraré a todos los filisteos Y a toda la tierra que en Israel hay un Dios Póngame la última diapositiva Todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial Pero él, él solo con la ayuda de Dios O, o sea, no tan solo <ríe> Gloria a Dios Es que yo no sé por qué a nosotros nos parece <ríe> Que si no tenemos sino a Dios Dice que estamos solos. Yo he escuchado eso a muchos cristianos y en algún momento yo también lo he pensado. Estoy solo. Es Qué equivocados estamos. No termines tratando a Dios como los demás te han tratado a ti. Él fue capaz Y si David fue capaz ¿Cuántos me acompañan para decir Yo también soy capaz Yo también soy capaz Escuche esto Ahí se lo tengo Tres, tres puntos para terminar David fue capaz De superar a su familia Limitaciones interrelacionales David superó la mala relación que tenía Su familia con él, no él con su familia Usted nunca ve a David hablando mal de su papá Usted nunca ve a David hablándole duro a sus hermanos Usted ve a David calladito Y alguien podría decir y el que calla otorga No la Biblia dice el que calla es sabio Porque si no tienes nada importante que decir Es mejor que te quedes callado Hablamos mucho y muchas cosas Que terminan haciéndonos daño a nosotros mismos Pero David fue capaz de superar a su familia. ¿Y sabe por qué se me vienen las lágrimas? Porque yo tuve que aprender a superar a mi familia. ¿Y usted conoce mi testimonio? A mí me tocó aprender a superar a mi familia. Una familia... Partida, una familia disfuncional, una familia donde había violencia intrafamiliar. Los padres que no se apreciaron, no se quisieron, terminaron divorciándose. Ay, ah, lo que yo tuve que ver, oír y, y sufrir cuando era pequeño. Y por eso yo lo he dicho y lo digo una vez más esta noche yo no debería estar aquí Porque papá y mamá no ayudaron mucho que digamos Pero uno en Dios tiene que aprender a superar a su familia Tú no te puedes quedar echándole la culpa a, Al padre que te tocó, a la mamá que me tocó Es que pastor si usted supiera lo que es mi familia Usted no necesita decirle a nadie quién es su familia Su familia pudiera ser la peor del mundo Pero usted lo que necesita decirle a los demás Es qué clase de Dios tiene Acuérdese, David lo dijo y ya lo recité aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan para alcanzar el éxito yo no necesito determinantemente definitivamente a mis padres ah si cuento con el apoyo de ellos va a ser mejor ah se hará más llevadero el proceso pero si no tengo papá aquí en la tierra Tengo un papá allá en el cielo Y si no tengo mamá Aquí en la tierra, tengo una iglesia Aquí en mi En mi vida, en mi, cerca de mí uno, tú tienes que aprender a superar a tu familia Limitaciones intrapersonales Que no tienes amigos Que nadie te cree Hermano deja de vivir Hermano determinado por los demás No te conviertas a ellos Que ellos terminen convirtiéndose a ti Porque tú si sí tienes al verdadero Después de muchos años Yo me quedé sorprendido Steven tu mamá me lo dijo una vez Y lo hablábamos Aunque Francesca es una mujer muy espiritual también Pero ella, ella me dijo Albeiro En esta familia En ese momento que me lo dijo Albeiro en esta familia Usted es el líder espiritual Yo soy el corazón de esta familia entre los dos tenemos que sacar adelante esta familia Y a veces me pregunto, yo me estaba muriendo en un hospital Yo, yo era un, un niño acomplejado Yo era un joven traumatizado Hay que aprender a superar a la familia. David fue capaz de superar a los reyes, Saúl, limitaciones de liderazgo. Deja de estarle echando la culpa a los demás. Deja de estarle echando la culpa al pastor. Deja de estarle echando la culpa a la organización, a la iglesia. Yo veo a muchos que se llenan de críticas a la iglesia, es que la IPUC, es que la IPUC, es que la IPUC, y hablan con menosprecio hasta de su propia organización, de su propia misión, de sus pastores, siempre tienen quejas. El uno porque es muy viejito El otro porque es muy inexperto El uno porque es muy gordo El otro porque es muy flaco El uno porque predica muy duro El otro porque predica muy pasito El uno porque saluda a todo el mundo El otro porque no saluda a nadie El otro porque mantiene metido en las casas de los hermanos El otro porque no visita El uno porque ora mucho El otro porque no ora Hermano llegó el momento de asumir nuestra responsabilidad hay que aprender a superar Los, los límites del liderazgo Usted no puede depender De un hombre Que hubiera sido de David Si hubiese tenido que depender De Saúl, si Saúl Andaba mal con Dios El pastor pudiera estar Desconectado de Dios Pero tú no me está recibiendo la palabra Ahora si mi pastor está conectado con Dios Wow, mucho mejor, mucho mejor Porque encuentro un apoyo más Porque encuentro una razón más No la única, una razón más Porque ya Dios ha trabajado en mí Y me ha dado suficientes razones Hermano vea usted tiene suficientes razones Para orar Usted tiene suficientes razones para alabar a Dios Usted tiene suficientes razones para servir a Dios Usted tiene suficientes razones para desarrollar su potencial No tiene que ver con su pastor No tiene que ver con sus líderes Supere los límites del liderazgo Y terminamos Supere a los Goliat. Supérelos Supérelos. Acepta el desafío Acepta el desafío Goliat no voy a vivir más a la sombra De tu tamaño No voy a vivir más a la sombra De tus intimidaciones No me mueven tus amenazas Acuérdese lo que dijeron los apóstoles se levantaron para clamar y dijeron Señor mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo denuedo Con toda intrepidez Con toda osadía Con toda valentía Prediquemos la palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan señales maravillas Por tu nombre Jesucristo Hay que aprender a superar a los goleados, limitaciones de habilidad Los menospreciadores de tu potencial Tu familia, tus líderes, tus enemigos Somos más que vencedores Como es que dice el, el coro No podrá el enemigo Vencer a nuestras almas Porque hay victoria En el nombre de Jesús Hermano hay que Hay que levantarse Hay que reaccionar Yo sé que hay una familia que a ti posiblemente te ha menospreciado. Si no es tu caso, dale gracias a Dios. Pero tal vez no es tu familia. Tal vez son tus líderes. Pero tal vez no son tus líderes. Son los gigantes. Porque le voy a decir algo. Y yo esta, este argumento lo tengo en un mensaje que prediqué y que titulé Derribando gigantes, si lo quiere escuchar está en internet, en YouTube Derribando gigantes Los gigantes no aparecen Hasta que tú no te, te estás acercando a la tierra prometida Mientras tú estás perdido en el desierto No aparecen los gigantes cuando tú encuentras la ruta Y comienzas A visionar la tierra Aparecen los gigantes Y cuando aparecen los gigantes Suele aparecer el temor El miedo Y hay algunos que se quedan Estáticos Paralizados Porque los gigantes Están ahí al frente Obstaculizando El paso a la tierra prometida Que fluye leche y miel La que Dios me prometió Pero Gigantes Aparentemente imbatibles Nos miramos a nosotros mismos Y nos menospreciamos Miramos a los gigantes Y los sobredimensionamos Así que algunos toman la decisión de devolverse De rendirse, de desistir Otros toman la decisión de, de quedarse inmóviles, de no moverse Porque no quieren que el gigante los perciba Los detecte, no quieren hacer bulla que no escuche que yo estoy por aquí Que no me vea que yo he llegado por aquí Hermano hay inmenso poder en el nombre de Jesús Llegó la hora que tú como David Te levantes y te hagas escuchar Llegó la hora De que comiences a levantar tus manos y a declarar la palabra de Dios La que Dios te ha dado ¡Oye gigante! Aquí voy yo Menospreciame si quieres Pero yo voy en el nombre de Jesús Yo voy en el nombre de Jesús Y me dejas pasar o paso por encima de ti, porque mayor es el que está conmigo que el que está contigo. No le pongas atención a los menospreciadores. Usted tiene que estar convencido de lo que tiene Empezando por su Dios Usted tiene que estar convencido de sus promesas Usted tiene que estar convencido del potencial que Dios ha puesto en ti Usted tiene que conocer lo que estudiamos anoche, el propósito de Dios Usted tiene que saber cómo funciona esto, usted tiene que saberlo Usted tiene que seguir caminando, usted tiene que seguir avanzando No se puede quedar, no se quede relegado, no se no permanezca inmóvil que me ha alejado de ti. He visto tu mano en mi ser, tocando mi corazón y levantando mi fe. Pero más fuerte que yo ha sido la tentación que me ha alejado de ti. Escucha, las palabras de ánimo de David Si él estuviera aquí, ¿qué nos diría? Escucha, los menosprecios no restringen A menos que lo permitamos Sí, mi padre, mis hermanos y mi líder Pensaron que yo no tenía el potencial Sin embargo, en realidad Tenía un potencial maravilloso Más grande que todos Tenía el potencial de Dios A pesar de las reacciones negativas de otros Con la ayuda de Dios fui capaz de avanzar en mi juventud Nunca olvidé El día en que Samuel me ungió a partir de ese día el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder Y me di cuenta de que Dios me fortaleció para que me levantara por encima de las limitaciones de la vida Y otros trataban, que otros trataban de ponerme Mis amigos, Él también puede hacerlo por ustedes no traten de ser otra persona cuando los demás les impongan limitaciones Cuando Saúl se percató que iba a luchar contra Goliat Trató de ponerme su armadura Quería que enfrentara el problema como él lo haría Me probé la armadura porque me intimidó Pero como es natural no me servía en ese momento me di cuenta de que Dios no quería sustituir a Saúl, me quería a mí. Dios nunca nos pedirá cuenta por dones que no tenemos ni responsabilidades que no hemos, que no nos ha dado. Quiere que uno sea uno mismo. Cuando superen sus limitaciones. Pueden ayudar a que otros hagan lo mismo. El día que enfrenté a Goliad, solo pensé en derrotarlo. Nunca me imaginé que mi victoria se convertiría en el triunfo de otros, de todo Israel. En el momento que cayó Goliad, se levantó el ejército de Israel. Su temor e intimidación se sustituyeron con valor y agresividad. Ese día aprendí mi extraordinaria lección de liderazgo La gente sigue el ejemplo de su líder En el momento que cumplí más de lo que nadie pensó que era posible También lo hice, lo hizo mi pueblo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo quiero ser un verdadero líder en mi familia yo quiero mostrarle a mis hijos que sí se pueden superar las limitaciones. Yo quiero ser un líder en mi iglesia. Le quiero mostrar especialmente a los jóvenes que sí se pueden superar las limitaciones. Porque mi victoria... Alcanza para mi pueblo Mi victoria alcanza para mi familia Yo no sé si alguien más Quiera venir aquí al altar Hermano usted puede tal vez pensar Ah pero el hermano Albeiro Quiere que uno vaya al altar Cada vez que predica Hermano, yo vine al altar por años, todos los días de culto Tú necesitas venir al altar Hasta que hayas superado todas tus limitaciones ¡Todas! Hasta que hayas superado las limitaciones interrelacionales hasta que haya superado las limitaciones de liderazgo. Hasta que haya superado las limitaciones de habilidades. No te conviertas tú mismo en un menospreciador de tu potencial. Alguien va a terminar creyendo Esa es mi consigna Alguien va a terminar creyéndolo Una de estas noches en este altar Alguien va a terminar creyéndolo Y el día que alguien lo crea Ese día Habrá dado Dios a luz Un nuevo y gran liderazgo Un gran líder estará siendo dado a luz Y cuando los nuevos líderes Hayan sido dados a luz Hayan sido concebidos y dados a luz entonces los que lle llevamos muchos años podremos entregar nuestra antorcha, nuestro legado y podremos decir como dijo Simón en el templo cuando tuvo en sus brazos al Salvador Puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel Aquí están los futuros pastores. Aquí están los futuros líderes. Aquí está la iglesia de hoy, pero también la iglesia del mañana. Te vas a acordar de mí. Dentro de unos años, tú vas a estar parado. En una plataforma o en cualquier tarima Gritándole a otros Lo mismo que yo te estoy gritando aquí Aleluya El Señor vino a buscarte Dile Señor aquí estoy Déjate encontrar por Dios esta noche Déjate encontrar por Dios esta noche Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy, aquí Aleluya. estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Señor con, con toda conciencia Te ofrezco todo lo que soy Voluntariamente como una ofrenda Señor And amor. Amor. Recibeme, oh Dios, recibeme. Quiero ser agradable, Señor, ante tu, tu presencia. Que haya gracia delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias Señor por revelarnos la verdad de las cosas Gracias por infundir en nosotros ánimo Gracias Señor Gracias por decirnos lo que nos dices cada noche Señor Revelarnos Señor de que tú has venido a buscarnos Que tú has venido Señor a recuperarnos, a restaurarnos oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios Guárdanos de regreso a nuestros hogares Señor Y sigue obrando, sigue obrando Sigue obrando Que esta semilla no sea arrancada Que esta semilla no se pierda Señor Que tu palabra Señor corra y sea glorificada Que tu palabra Señor dé fruto, el fruto que solo ella puede dar Señor Ella no volverá a ti vacía Señor en el nombre de Jesús Aleluya Gloria al Señor Mis hermanos Entendiendo mi potencial En Dios Mañana terminaremos Con la ayuda del Señor Todos los que quieran venir Si todos qui quieren venir mañana Bienvenidos Mañana terminamos con esta semana de liderazgo Muchas gracias por su esfuerzo los que han estado y van a estar los cuatro días. Muchas gracias. Dios sabe recompensarles. Un abrazo para todos. Que tengan buena noche. Dios siga obrando. Dios siga obrando en nosotros. Aleluya.